El tribunal colegiado que corresponde, el número uno, dictó sentencia. Recuerden que eh, José Casia, el único imputado que quedó detenido por el, por el asesinato de los hermanitos Cruz en este incidente vial, el, fue, entró a la cárcel con 10 años de condena como homicidio simple con doble eventual. Y vamos a tomar unos minutitos para explicar esto para que ustedes entiendan por qué cambia la carátula. El doble eventual es según tu forma de conducir, según el estado del auto, vos tenés que prefigurarte que podés matar a alguien. Por eso se llama doble eventual. En tu mente tenés que hacerte la idea de que tu forma imprudente de manejar, de que tengas lo, no tengas los frenos en condiciones, de que no tengas seguro, de que vayas demasiado rápido, podés matar a una persona. Así entró a la cárcel con esta condena José Casia, con 28 años, y ya lleva cuatro años de sentencia cumplida. Recordemos que eran 10. Pero lo revisó la Corte Suprema y dijo... No es homicidio simple con dolor eventual, es homicidio culposo agravado. Homicidio culposo es, sos muy imprudente, cometiste una falta gravísima, eso es el agravado por el número de víctimas, dos chicos muertos y una madre con heridas serias, pero no te prefiguraste en la mente que podías matar a alguien, más allá de que no tengas los frenos en condiciones, más allá de que vayas a una velocidad superior a la permitida. Una vez que la Corte Suprema dice, esto, dice eso, este tribunal colegiado dicta sentencia, que es... Para homicidio culposo vamos a dar la máxima pena, que es seis años. Y vamos a inhabilitarlo para conducir por diez años más. O sea, entiende que hubo delito, entiende que hubo responsabilidad, pero que José Casia no se prefigura en su mente que puede matar a alguien de esta manera forma de conducir. Ya vamos a entrevistar a los padres, que aunque están dolidos, entienden que la máxima pena de seis años. Es, es, es algo parecido a una pena justa. Pero ahora vamos a hablar con el abogado defensor de José Casia, con Carlos Moyano, a quien saludamos. Bueno, si más o menos está bien dada la explicación, ustedes insistieron desde el principio con esto, José Casia no quiso matar y no hizo las cosas para matar, pero sí fue muy imprudente y merecía una pena al respecto. Sí, sí, nunca, nunca se habló de una inocencia ni se pidió la inocencia de, de Casia, sino de que sí, era un homicidio culposo, agravado por el número de víctimas, tampoco hay varios supuestos ahí, el exceso de velocidad tiene que ser más de 30, le iba solamente a 12 sobre exceso. Este, alcoholizado, también es uno de los supuestos que, pero no iba alcoholizado ni con estupefaciente, cruzó un semáforo en rojo. Bueno, el único supuesto que se daba era en el artículo 84 bis, del segundo párrafo, era ese de las dos víctimas fatales. Y por eso también coincidía con el pedido nuestro, que era el homicidio el homicidio culposo agravado. Y no tener el auto en condiciones, eso puede ser un agravante. Eso, eso se meritúa, pero no... O sea, lo usaron para condenarlo con dolo eventual, no tener el auto en condiciones. No está eso, sí por ejemplo que se fugue o que no asista a las víctimas, no está eso en el artículo, pero lo han utilizado para este, merituar la pena y merituar anteriormente la calificación legal. Doctor, usted entiende que eh, esto es, esta pena es más justa. Ahora, el, el común de la gente... Quizás tiene un pensamiento simplista esto de decir, mataste a dos chiquitos, tenés que tener una pena muy grande. Quizás no sea tan fácil de explicar eh, que la pena no repara el daño. Sí, y también, eh, para mí es fácil o simple, eh, por cómo soy yo, hay que ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, vos si sí, tenés un hijo y te pones en el lugar de que lo pueden matar, ¿y si tu hijo es el que se le cruza un camión? yendo a 10 kilómetros más de la máxima porque el camión se frenó porque venía otro tipo de alcoholizado y por eso derivó un accidente culposo sin alcoholemia se bajó, le hizo el RCP a las víctimas y colaboró en todo el tiempo que estuvo preso tu hijo este, 10 años o 20 o 25 años que le pidió la querella 25 años por un, lo que uno entiende un vicioso culposo es, es simple, solo que siempre nos ponemos en lugar de la, de la víctima de la víctima este, que ha fallecido y sí pobre gente Pobres padres, pobres criaturitas, eh, eh, es lamentable el hecho, pero no es un homicidio doloso, no es por una cuestión de una negligencia, una imprudencia, una impericia, este darle 25 a una persona. Después va, entra a tu casa alguien o te peleas con alguien, te clavan un cuchillo y te dan 8 años de pena, que es el mínimo, y si es con un revólver y te matan con un arma de fuego, son 10 años y 6 meses. Entonces, ¿cómo justificar una pena de un pedido de 25, 20 años o 10 años, como lo terminaron dando, si. Eh, eh, un dolo eventual, o sea, que no quiso matar y el homicida le van a dar 10 años, 8 años, 9 años queriendo matarte, entonces no hay La última, la doctor. Pena máxima dentro de lo que es homicidio culposo, 6 años, José Casia ya cumplió 4, ya pidió usted ante el tribunal en la, en la prisión, no es prisión domiciliaria, es libertad condicional. ¿De qué se trata y cuándo se la van a dar? Porque tienen que hacerle un par de pericias antes. Sí, sí. se pide eh, en realidad se pide el cese de prisión preventiva porque cumpliría con la libertad condicional si estuviera condenado con condena firme. Entonces te habilita el código a pedírselo. Estas pericias pueden demorar una semana, dos semanas, tres semanas. Este, no, es, no es mucho tiempo más en lo que puede llegar a estar detenido el señor Casi. En poco tiempo recupera la libertad. Estos dos años que le quedan, ¿Tiene que presentarse en, la, en, en penitenciaría? ¿Cómo funcionaría este, esta pena que le queda por cumplir? Sí, se le imponen reglas de conducta, generalmente es en el patronato del liberado, ¿no? en penitenciaría este, una serie de reglas de conducta, pero no este, ya tiene la prohibición de manejar, por ejemplo, que sería lo, lo, lo que más este, lo va a condicionar. ¿Puede volver a trabajar, por ejemplo, en estos dos años? Perfectamente, sí, puede hacer su vida normalmente, solamente tiene que asistir ahí cada tanto tiempo, le, de, le pueden decir cada tres meses a firmar, o decir que está trabajando, es uno, o sea, lo que apunta el derecho penal es que uno se reinserte después de estar preso en la sociedad, o sea, debe trabajar o debe estudiar, o sea, esa resocialización del reo es lo que apunta en realidad el derecho penal, no una sentencia ejemplificadora, sino de insertar a la persona que delinquió nuevamente en la sociedad. Usted nos ha contado que es una persona muy tímida que habla muy poco, ¿sabe si, tiene, si está arrepentido, si expresa arrepentimiento por lo que pasó, si trató de contactar a la familia? Eh, Contactar a la familia no porque es algo bastante complicado, eh, pero sí arrepentimiento, él siempre me lo manifestó, lo manifestó, dicen que no es creíble el arrepentimiento, o sea, lo demostró aparte, hay conductas, uno se da cuenta, si uno se baja, asiste a las víctimas o si uno se da la fuga, bueno, ya uno ya está, eh, eh, es, el, es la forma de conducirse, su carácter es ese, no es una persona que no va a estar arrepentida. Sí se expresa a lo mejor una persona tímida, pero se expresó, lo volvió a expresar a hoy nuevamente, bueno, dicen que no, no es creíble la familia, y bueno, también hay que entender a la gente que se fallecieron dos niños. Ya lo despedimos, quiero saber si eh, Sergio o Marisol tiene alguna pregunta para usted, y ya lo despedimos, doctor. Sí, Julián, escuchamos... Eh, una pregunta de cada uno, preguntarle ahí, consultarle por tu parte Bien. al doctor Moyano, ¿cómo está Casia hoy, eh, al margen del representante eh, sí. para este juicio? ¿Cómo está su estado de salud, su estado de ánimo? Bien. Eh, y, Bien. Qué, y, ¿Y qué versión tiene de todo esto, al margen de lo que dice el abogado y expone? ¿Cómo está él y qué análisis hace del accidente? Si lo ha podido hablar el doctor Bien, con su defendido. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo está casi a hoy de, de salud y emocionalmente? Y si él tiene, si ha, si ha podido hablar con él, su, la propia versión de cómo fue el accidente, cómo lo vivió él desde adentro. Sí, sí, él es lo que manifiesta. Y, hay que, y, y no, no le dejó de creer, porque recordemos que él iba con la familia. Y el dolor eventual que uno se, va, se tiene que... mata a alguien y se tenía que, que tenía que pensar de que podía matar a alguien. Si vos tenés que pensar que te podés cometer un accidente, también estás pensando que vas a matar a toda tu familia. No a él, por un lado suicida, y por otro lado homicida, de viva con, con, lo, con los hijos, con la mujer, con la sobrina, toda la familia. O sea, a ver, es difícil pensar que una persona se va a representar, que puede matar a toda la familia y, y, y lo mismo va a seguir manejando. Entonces, por ese lado, este, yo le creo, es, él está él, él, de salud, está bien, eh, y emocionalmente, la verdad, es una persona que no se expresa mucho, y yo tampoco soy perito en el tema de, la, de las emociones. Lo que sí, eh, por ahí, eh, lo que se expresó de esta responsabilidad, si bien tiene su responsabilidad, hubieron otros dos conductores infringiendo normas de tránsito, uno alcoholizado, otro cruzando un camión. El, el, eh, y bueno, por eso se escribió de que no era la pena la máxima o la correcta el dolor eventual. Y aparte, uno pasa hoy por la costanera y es una autopista en la cual tiene semáforo, se han arreglado las CADES, eh, se ha hecho mucho de la parte gubernamental desde antes, ¿no? Por este accidente. O sea, también se ha implementado la RTO obligatoria, que debe ser obligatoria, si, si ese, esa persona no pasaba, ese auto no pasaba la RTO. Lo frenaba. O sea, son todas cuestiones este, que lo hace el gobierno para frenar todo esto. Ahora, si eso era necesario en ese momento, este, es toda responsabilidad de Casia, es solamente responsabilidad de, de este muchacho que tuvo una... Y no, y no tuvo intención de matar. Fue una negligencia, en vez de, de, de volantear para un lado y se volanteaba para otro y nos mataba, y bueno, no, no, no, el destino fue así, lamentablemente, pero no es un homicida con intención de matar como se quiso hacer en un principio. Juli, Perfecto. ¿Alguna otra duda. pregunta para el doctor? Sí, escucho. Una duda, ¿está con domiciliaria casi en estos momentos? No, la podemos responder. No, está están, ¿están en la prisión, está en Bolón Sur casi. Eh, sí, sí, sí, está detenido en San Felipe. San, Felipe. San Felipe, y cuando cuando recupere la libertad, queda, le quedan estos dos años de condena, pero él ya puede hacer su vida eh, tranquilamente, o sea, puede salir de su casa, puede trabajar, digo, es, eh, ¿se llama libertad condicional este, estos dos años? Estos dos años, sí. Eh, en realidad, después tiene que hacer un trámite, pero sí, es la libertad condicional. En realidad es un cese de prisión preventiva porque podría tener la libertad condicional. Después, lo que se hace, si se lo deben otorgar, es que se pasa al juego de ejecución, queda firme la sentencia, que no está firme, estando firme, ahí sí se, se le pone la libertad condicional. Claro, pero no es prisión domiciliaria porque él puede salir de su casa, puede hacer vida normal como no Exactamente, él, él puede salir a cualquier lado, hacer su vida normal, solamente que le ponen reconducta, no estar alcoholizado en la vía pública, no tomar estupefacientes, eh, presentarse cada tres meses. Son cuestiones bastante simples de cumplir, que lo ha hecho toda su vida de, antes de este lamentable hecho. ¿Cuántos años le quedan? Dos años de eh, un poquito menos, y sí. Un año, once meses y veinte días, diez días. Perfecto, escuchamos. La última pregunta de mi parte. ¿Hacia dónde apuntan las pericias que sí. hay que hacerle a Casia? Para que nos responda ahí el doctor. Perfecto. ¿Esas pericias que le hacen a Casia, hacia dónde apuntan, qué tienen que determinar? Eh, bueno. Antes de la pericia lo que se hace es el cumplimiento del reglamento carcelario, un informe nada más, tiene sanciones, no tiene sanciones, llegó al máximo de la conducta ahí adentro por el tiempo que estuvo detenido. Después la pericia, lo que tiene que verse es la reinserción eh, social. Eh, ese es el punto de la pericia, o sea, si está para estar nuevamente en sociedad, se ve, si se meritúa, si va, volvería a delinquir, no volvería a delinquir. Entonces, todas esas cuestiones son las importantes que una persona, que es el fin, que muchos confunden al derecho penal y a la justicia, este, el el fin del derecho es resocializar a la gente, no castigarla y dejarla encerrada como un animalito hasta que pague este, el, el daño que produjo. El principal, lo principal es que toda esa gente se resocialice y eso, a eso apunta la pericia, a ver si él ya está resocializado. Estamos hablando de un delito culposo, no es necesario tanta resocialización para una persona que ha cometido un delito por una negligencia, ni siquiera lo, lo maquinó. ¿Usted entiende que le va a ir bien en esas pericias? Sí, no, es que ya le han hecho pericias previamente, eh, que me ha pasado en muchos casos, la pericia psicológica para la domiciliaria. En muchos casos por ahí este, sale mal y me la han concedido, hay jueces que dicen que no es necesaria, y hay jueces que hasta me la han otorgado sin una pericia, una, una, una prisión domiciliaria. En el caso de él salió bien la pericia y no se la quisieron otorgar. Eh, la verdad que es un caso que tiene sus aristas, un caso muy mediático y con un lamentable desenlace que es la muerte de dos niños pequeños.